Hoy vamos a hacer una receta en la que prima la calidad de la materia prima y es que tenemos dos solomillos de ternera de chogichu que son impresionantes de vaca vieja y gorda, como ellos la llaman, que van a tener un sabor increíble porque los vamos a hacer con una sencillez impresionante. Los vamos a acompañar de unas setas, mirad qué variedad tienen. Las vamos a hacer a la planchita con un poquito de aceite y luego vamos a usar esta de miglas de vaca que le va a dar un sabor a la salsita muy bueno aceite, un toquecito de trufa y un poquito de sal y a por ello en una sartén caliente vamos a echar un poquito de aceite y vamos a poner nuestros solomillos a marcar como tienen diferente grosor vamos a ir controlando hasta tener el punto que queramos Hemos laminado las setas y vamos a ponerlas también en una sartén con un chorrito de aceite. Y ponemos nuestras setas sobre el aceite, echamos sal a nuestro solomillo, un poquito de sal a las setas y también vamos sacando poco a poco, echamos el resto de setas. Reservamos el resto de setas. Mirad qué pinta tienen. Ya tenemos los solomillos al punto, los vamos a reservar y a dejar unos minutos para que luego no pierdan todos sus líquidos, su saborcito y sus juguitos. Bajamos un poquito el fuego y en el aceite donde hemos hecho los solomillos, que tendrá un montón de sabor, vamos a echar la de mi glas de vaca para tener una salsa Impresionante. Y hacemos un emplatado muy sencillo, ponemos nuestra pieza de solomillo al centro, lo vamos a regar, que simplemente va a servir también de, de pintado el propio solomillo con la de miglas, ponemos un par de setitas encima y aquí Vamos a ir colocando otras setitas de acompañamiento. Y echamos un chorrito del aceite con aroma de trufa, que le va a dar un toque sublime. Mm. Mirad qué corte más increíble. Madre mía, cómo se corta la carne, mm. está súper blandita, ver. ¿eh? Impresionante, mm. qué delicia. Mm. Mm. Qué buen color, qué textura. Y al sabor, no puede ni hablar. No hablar. <risa> Brutal. Espectacular. Pues aquí tenemos nuestro solomillo increíble con setas. Suscribiros al canal, acordaos, para recibir esta y muchas más recetas. Dadle dedito para arriba y activar la campanita. Hasta la próxima.